La vida misma, tal cual, hemos acabado he bebido agua. Hay un truco, un truco, un truco, Cuando vas a estar dos o tres horas todavía, bueno, tengo que pasa por casa de todavía, pues hora y pico, ahora te voy a quitar esto. Cuando tienes que estar dos y pico todavía sin comer ni nada, pues bueno, voy a comer, ¿eh? pero entonces yo lo que he hecho es que le he metido tengo un bote de leche condensada y ¡fua! le he metido un poquito ahora al acabar, para que me rápido me dé azúcar y me haga como una recuperación rápida, sabes, te nivele un poco la energía y entonces ya sigues, vale, ya está. estoy en el Monsen me he acabado ahora de terminar como 6 horas brutas, 5 horas limpias algo así más o menos ha salido, vale y he ido al tour. Bueno, pues. Eh, venga, tenemos el hornillo de alcohol. No tengo el algodón porque lo saqué y no sé qué hice con él. Y digo, tengo que buscarlo. Y no sé la verdad qué he hecho. Lo debo tener en otra fiambrera que tenga en mi casa. Y entonces, bueno, eh, bueno pues el hornillo de alcohol no tiene nada. Esto... Tienes el soporte más o menos. En realidad, el hornillo no va a pasar ni calor para abajo ni nada. ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es echarle alcohol aquí. ¿Eh? Echarle aquí, es es a ver si, es... si esto quiere aguantar ¿vale? y lo único que tenemos que hacer es echarle alcohol primero el alcohol ¿eh? y luego le ponemos el algodón echamos alcohol lógicamente con sin fuego sin cerillas sin cosas por aquí en marcha sin mechero ¿eh? que el alcohol es inflamable vale le echamos nada un un culillo, poca cosa, ¿eh? ya está, porque nos va a sobrar. Ahora os enseño cuánto ha quedado, muy poco. Esto esto no gasta menos que un mechero, eh, ¿vale? Esto es, esto es nada, ¿eh? es Una minucia de alcohol. ¿eh? Pero ahí se puede echar, ¿eh? Para lo que yo necesito, necesito como una tercera parte de lo que le he echado, pero bueno, ¿vale? Y ahora, pues nada, lo que hacemos es que le ponemos un poquito de papel, tendríamos que poner algodón, pero le pondremos un poquito de, de papel que tengo aquí, que te lo tenía. Un poco, ¿no? esto ser parece. A ver. una cosa así un poco más bueno, vamos a poner una cosa así una cosa así, ¿vale? muy poco ¿eh? vamos a ver tampoco hay un experto pero no. entonces le metemos esto que se empape ahora todavía no tenemos eh, espérate que tenga mechero, ojo <risas> espérate, que estoy aquí con las tonterías y lo mismo no tengo mechero yo espero que sí, pero bueno, ¿eh? ya lo tenemos ahí en papa, ¿vale? Tengo un mechero, a ver, sí tengo mechero. No tenga mechero, tanto prevenir, luego no tiene mechero. O ¿Sabes qué pasa? Que como muchas veces dejo las cosas otra vez en, el, en casa... ¿eh? traigo cosas luego de tengo con casa pues entonces a veces pues no llevo y creo que llevo aquí algo pero lo que llevo es pastillas de... no, no llevo ni no llevo así. no porque he dejado cosas bueno lo que llevo llevo el chistero. ah no sí iba a decir vale, sí sí sí Uf. Menos mal, me oías, ¿no? Me oías. Llevo, llevo cerillas y dos mechiros. Es que digo, llevo el chispero. Aquí pensaba que llevaba el, aquello que hace las chispas. ¿Vale? Pero no, no. Ya, bien. Bueno, pues nada. Esto... Esto no hay que hacerle nada especial. Esto... Hay que encenderlo. A ver si lo he encendido ya. Diría que sí. ¿Tiene llama o no tiene llama? Esto a veces no se ve la llama, ¿eh? Voy a soltar la... Para ver realmente lo que estoy haciendo. A ver, ¿a ¿qué me ha hecho? <risa> A ver. Ahora sí, ya está el Es que me aprecia casi la llama. A ver, esto es muy. Voy a coger la fagada la rápido para ponerlo aquí arriba Y esto no hay que perder la vista A ver dónde la llevo porque la he echado No sé dónde la he echado Me tengo que ir moviendo cosas Debo, a, a, a, a. Llevo, llevo más Llevo otras Pero bueno, pues nada Una fagadita. Esto lo hago dentro porque fuera hace aire El problema es el aire Fuera. aparte que por rigo de no se debe hacer nada absolutamente nada fuera ¿no? yo por eso prefiero hacerlo dentro que dentro yo tengo controladas las chimpas ¿vale? y ya está como no está listo, le soltamos la nuestra favorita. me comeré el chorizo y no me comeré lo otro que el otro es como grasa y no me gusta puertas. Bien, aquí lo tenemos. Que aquí el aire. No, ahora voy a cerrar otro no, otro Ahí. Y ahora esperar un poquito que se caliente. Voy a cerrar puertas, que hace demasiado rompiente. ¿Cómo va? Vale, ahora sí. Ahora ya sin viento ya se ve. ¿eh? La llamita va calentando suave. ¿eh? Es verdad que tenéis que usar una, una fienvera que os da igual quemarla un poco por abajo. ¿eh? Voy a buscarme una cuchara, a ver qué tengo por aquí. Esto hay que vigilar mucho, que no se vaya a burcar. Por eso lo he puesto para que esté estable. Esto hay que hacerlo controlado, ¿vale? con cuidado. ¿vale? Y sobre todo, una vez que tenéis la llama puesta, no acercar, el alcohol lo tengo aquí, no acercar para nada el bote de alcohol. El bote de alcohol ya intocable. ¿vale? Y ya está, ahora a esperar que esto se caliente Voy a buscar una cuchara Y... y poco más vamos a hacer una pausa Bueno ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Calienta, ¿eh? Hoy tengo la cuchara medio abierta No la tengo bloqueada Bueno, pues ya está, ¿vale? Ahora apagaremos el fuego con agua Y ya está, calienta la hostia Y ya está, ahora lo removeré Y ya está Pues eso Aquí eh... ha quedado el uso de la hormiga ¿Vale? Esto dura la hostia, pero si no se me va a quemar hasta la, la taza, esta, la taza, la fiambera, que es de acero oxidable, pero luego se va por abajo. Pues venga, voy a comer eh, y voy a ver a mi padre, que estoy aquí en Monseña, aprovecho para verlo, ¿vale? Pero así comía rápido, ya tengo la comida hecha, recupero rápido y ya me voy de visitas, ¿vale? Venga, otra. Hornillo de alcohol.